Catedral de Lima. La Basílica Catedral Metropolitana de Lima está en el mismo lugar que Francisco Pizarro escogió para su fundación en 1535. Si bien no es la misma simple y sencilla de esos años, ha cumplido la misma función de ser la encargada de presidir la fe como primada del Perú. Con varios cambios, la que vemos hoy viene a ser la continuación de la tercera reconstrucción, terminada en 1962. Pedro de Noguera concluye la fachada en 1635 y es también el encargado de la sillería del coro. Si bien las torres ya existían, quedaron inconclusas hasta la intervención de Matías Maestro a finales del siglo XVIII. Las mismas torres de las que colgarían los cuerpos de los hermanos Gutiérrez, linchados por el pueblo tras su intentona golpista en 1872. Por fuera la catedral tiene seis puertas con nombre. La central es la del perdón. A la derecha, la de la espístula. A la izquierda, la del evangelio. En el Girón Guayaga, judíos. Y en la parte posterior, las portadas gemelas de San Cristóbal y Santa Polonia. Por dentro hay una séptima, que es la del Patio de los Naranjos. Muchos terremotos la azotaron. El más grave es el de 1746 y tantas veces la restauraron. La última gran refacción fue a finales del siglo XIX, en donde se construyó todo el interior. El altar es neoclásico, hecho por Matías Maestro y acompaña a la ya mencionada Sillería del Coro. Bajo este se encuentra la cripta de los arzobispos e ilustres. Es aquí donde se encontraron los verdaderos restos de Francisco Pizarro en 1977, y que hoy, reemplazando a un esqueleto apócrifo, están en la capilla bellamente decorada en 1935 por Piqueras Cotolí. Antes de la aparición de los cementerios civiles, la gente se enterraba bajo las iglesias como en estas criptas bajo el suelo. Cada capilla. Algunas, mantenidas por cofradías, tenían su propia cripta de enterramiento. Algunas capillas notables son las de la Sagrada Familia, que guarda unos paneles de la antigua Sillería del Coro la capilla de la Inmaculada Concepción, una de las pocas con altar y retablo barroco sobreviviente. Hoy se le llama Nuestra Señora de la Evangelización por esta talla enviada en el siglo XVI por Carlos V, una de las primeras traídas a estas sierras. Bellos azulejos nos muestran escenas de la vida común y corriente del siglo XVII. Hay muchas incluyendo arte de conventos e iglesias desaparecidas en la ciudad, pero es de notar que también existe un museo y la colección Stroder, con importantes objetos y lienzos. Además de la cajonería de la sacristía mayor, se encuentra la sala capitular con su galería de arzobispos y la mesa donde se firmó el acta de la independencia. La Catedral de Lima es un patrimonio no solo de fe, sino que también es la depositaria de siglos de historia de devolución cristiana en la ciudad. Catedral de Lima, nuestra Lima del Bicentenario.